Oh, con mi onda expansiva se destruye todo el domo Hace tiempo que dejé de pensar en ese trono En tono, al sonido acomodo la energía que acá traspasa la capa de ozono Aterrizo en cualquier lado dinamita de tono Dimensiones se derrumban por la caída de un cono Acciono, el poder que me eleva cuando el parlante descono Mantengo el equilibrio cuando prendo el micrófono Y enfoco lo que me da la gana El tango que te dice que es un healer que no afana Con ganas Rimamos hasta mañana, sí. película animada, se recorre la manzana, invasión de rimas contamina mi cabeza con la boludeces del humano por todo el planeta, robando, secuestrando, ríos contaminando, abusando de miles de formas, asesinando. Sí. Quiero relajar un tiempo y pensar en otras cosas mientras estoy pescando, acomodar mi destino, mortal, lírico, asesino, sin de la existencia de mi eterno adversario, corsario, de barrio precario. Lo que hacemos en el escenario no es parte de este calendario, a diario vamos aumentando, la experiencia evolucionando sin temer a los sicarios ni a la muerte. No me tienes que matar, hacer la tuya y ya está, tranquilo, voy a escapar, yo acá sí. me quedo a luchar y en sí. mi final voy sí. a mirarte a los ojos con todo el mal y a la, la mierda. mierda, lucho por mis seres queridos, renajo en un espíritu nuevo y convertido, pido, no lloren en mi tumba, vayan a alguna fiesta y piensen que estoy en su rumba. Mi mano es la que te el es la que describe como este mundo se inunda. La desgracia en todos lados parece que abunda, pasamos hasta la paz, pasar cambia la segunda. No lloré, no fallé, Que con lágrimas no cambiarán no cosas en la calle Que me perdone todos al que una vez les falle Que duren los buenos recuerdos de lo que dejé Mi escritura transmite lo que debo en este mundo Lo que debo en esta vida mientras que más me hundo En el recuerdo del pasado, en este presente En algún futuro donde no sufra la gente Entre lo que tengo en mente lo que pensaba antes de ayer cuando padecen demente mente se despierta un sueño donde salva a mucha gente en ese sueño despierto y todo es diferente Te espero el tren en esta estación quiero que me lleves a otra dimensión mejor me quedo en mi situación conservando a mi inspiración, a mi inspiración Te espero el tren en esta estación quiero que me lleves a otra dimensión mejor me quedo en mi situación Observando a mi inspiración, a mi inspiración Si ves tantos defectos, nos botes al enemigo De tantos corruptos payasos, van formando el circo Si ves que no hay opciones, piensa en tus decisiones Recuerda tus situaciones, actos forman predicciones Medidas sin tanta tecnología, arreglemos todo acá, después miremos desde arriba, con tantos millones mejoraría muchas vidas, cancelemos tantos satélites que nos vigilan, que escuelas religiosas, que tanto obra social, afuera lo privado mejora lo nacional, tantas casas lujosas, autos caros que van, de tanto materialismo ya no hay solidaridad, pocos piensan en esto, el resto son cualquiera, dicen que son de se venden en la primera, hacen pelotudes no tiran un mensaje, esto es lo que se piensa, Mientras espero mi viaje, espero el tren en esta estación. Quiero que me lleve a otra dimensión. Mejor me quedo en mi situación, observando a mi inspiración. A mi inspiración, espero el tren en esta estación. Quiero que me lleve a otra dimensión. Mejor me quedo en mi situación, observando a mi inspiración. A mi inspiración, yeah. lo vamos a derretir, cuando aumentemos el kick, combinamos con beat, rima desde la esquí, estilo de mi Argentina. en el mundo difundir, para luego convertir, planeta reconstruir yeah. sonido oscuro inteligente, ritmo con locura es lo que me divierte, caminando en la noche sin preocupación, pasando por lugares donde queda destrucción, atento siempre a toda la jugada, luces de patrulla que se ven a un par de cuadras, camino tranquilo no me importa si me paran, el descarte lo dejé en otra manzana, sigo con ganas, centro en acción, como cuando se pudre cuando prendo el micrófono, esta es mi visión, son de la calle estos, pensamientos que invaden todo el universo, yeah, yeah, yeah. digo con los versos, hay cosas que no digo si con la muerte converso, comienzo a caminar en este mundo inmenso, y me doy cuenta que lo más valioso es el esfuerzo. Esto penetra, lo que no alcanzan no son cuadernos sino las letras Centra, revienta, volumen aumenta esto representan rap de la Fíjense, tienen lo que hacen y rescatense Apártense de toda basura y diríjanse A la gloria cuando quieran realizar proyectos Domina locura cuando realidad inyecto Esto es lo bueno cuando pongo lírica Sale con facilidad ya de tanto practicar Sale con la calidad, flow vamos a mezclar con el instrumento nos ponemos a improvisar en una plaza Esto no descansa, sino que hace una pausa para seguir improvisando con la gente del barrio Rimando, invocando el estilo legendario Salgan del armario de la habitación Salgan al mundo y vean cómo está la situación ¿Cómo vas a ver tu misión? Si la televisión te quita la imaginación Somos de la tierra, hay que defenderla Tenemos que cuidarla, no contaminarla Basura en el tacho, botella en la bolsa Si nos ponemos pillos el mundo no se destroza Rosan en los cráneos, balas de palabra, sonido con misma gravedad en el aconcagua, lluvia ya si va traspasando mis paraguas, sin olvidarme que a la planta no le falte agua, flashala, en esta nave improvisala, métete en esta ronda que se te notan las ganas, pero tranquilo, espera tu turno y que cuando te toque conquistate todo el mundo, Y yeah. mándale flow, pone en marcha el cerebro, creatividad en acción. No tengas miedo de darle uso al pulmón, que se escucha hasta en los cielos como explota el micrófono. Estate quieto, pasa el patrullero Ya hizo las señas, empieza a pintar de nuevo Apúrense locos, terminen la bomba Si quieren los detalles los dejamos pa' la sombra Preparo el petróleo, vos armate el folio Improvisamos mejor cuando nos estamos sobrios Vamos, vamos, culminando este episodio Siempre fulminando aunque no estemos en el podio Podio, podio, podio por la ventana, de este bondi tranquilo con la cumbia sampuesana tratando de que nunca me falten las ganas, de estar siempre activando cuando suenen las campanas, un dolor en la cara no pidas doble patada, bajo tu almohada tarde o temprano salta bancada. De las muertes que tenés en el placar cuando mandaste a reprimir, y con la policía matar, corrupto político, asesino crítico, si no alcanza la poli, mandan a los milicos para que puedan callar la voz del pueblo, gas la crimogenonia y que para esto conecto. La tierra mi cerebro, reflejo la línea del tiempo en cuadernos. Colgues hablando con un mojo y con un brujo. Después de tanta mierda, un poco de cariño es lujo. Contradiciéndome en letras al pasar el tiempo. Mientras que en maduro es el sendero más entiendo. En el desierto refleja el espejismo oscuro. Agonizando en las tinieblas me despierto. Contradiciéndome en letras al pasar el tiempo. Mientras que en maduro es el sendero más entiendo. En el desierto refleja el espejismo oscuro. Agonizando en las tinieblas me despierto. Despierto. El mundo quiere controlarte con la tecnología saben dónde buscarte Por más que quieras en algún lado ocultarte No podes porque ellos están en todas partes Cámaras que filman en la esquina te escrachan con celular La gente te persigue, nunca podes escapar Quieren saber qué haces, dónde estás Quieren saber qué pasa con tu vida personal No miran para arriba, no saben qué bajo están Parece que no tienen vida, que tienen que molestar Quieren que todos vean que están comiendo Que están haciendo o qué mierda están viendo sé que un mambo, yo no me confundo, pero a veces pienso que no encajo en este mundo, yo con mis mambos cayendo en lo profundo, quiero volar aunque en la caída me hundo, pensamos que vamos a estar logrando salvar la tierra y animales de todos el daño, para que quieren alguien invadir nuestro planeta. Arruinando. Sigo avanzando si el huracán me atropella Cuando llegue en tinieblas estaré acostumbrado a ella Sombras sin mientras me hacen ver la realidad Como dijo un loco de acabo con más claridad Contradiciéndome en letras al pasar el tiempo Mientras que maduro es el sendero más entiendo En el desierto refleja el espejismo oscuro Agonizando en las tinieblas me despierto Los sueños son acontecimientos de otra dimensión Pasado, presente o futuro De ahí se transforman en déjà vu o Haciendo un puente entre lo real y seguro El espejismo se ve en el cielo bajo tus pies se vuelan por las nubes y no lo puedes creer No falta mucho para llegar al destino Yo soy de la tierra entre los portales del limbo Siendo el mismo pensamiento de hace años Haciendo crecer mi mente siempre al pasar los años Elevando mi aura, elevando mi mambo La ritmo todo el día está si estoy tocando un tango Aunque vos si no tengo cultura, vos si no pienso en lo que digo. Sí. Caminando tranquilo por la calle veo en todo lo que yo me inspiro Soy de un mundo diferente al que conocen Donde gente termina su vida en las vías del tren Donde municipios solo rellenan charcos Donde las balas son testigos de los narcos Y despego, entro en el juego Solo en los andenes y en un viaje sin regreso Donde gente que ya conoce la historia Sabe que tempranamente no canto victoria Por eso avanzo en mi mundo perdido Por eso canto en el barrio seguido para que llegues algún día en mi vida Que deje de ver gente muerta con más estos sentidos Prosigo Respiro, pensando en por qué nunca se acaban la tierra, Será por envidia porque gente no concuerdan. Entran abriendo las puertas, dejando en su paso el principio de la miseria. Familia sencilla, fin, niños la mal recuerdan. Y yeah. como mi hermano tengo el don, como él me diferencio de la misión del montón. Mm, mirando todos los que son, entre tantos que fueron, destruyeron a esta nación. Boom boom, se escuchan la selva de cemento. Inocente muere, nadie quiere ver el cuento. Moda, la la chance de elegir, no pelear, quieren comenzar la guerra para llegar a la paz Lleno de poder se dirige a la batalla Donde altas peleas en ese planeta estalla No sabe si vas a ganar o perder sabes que altos combates en su vida va a tener no sabe a quién baja, tenga que enfrentarse Solo sabe que por nada hay que lamentarse Entrenamientos en el viaje sin colgarse Ya llegó al planeta, es mucho más fuerte que antes A larga distancia, siente alta presencia Es un contrincante que transmite gran potencia Sube la adrenalina, baja la paciencia Se acerca hasta el enemigo con su gran demencia Empieza el mambo, comienza la pelea Arrebatos, altos viajes, se parte en la muela Golpe bien piola jugando a quien más le duela hasta que lo derriba. Con inteligencia se pudrió todo. Ese contrincante eleva su poder a la mitad del 100 y de ese modo en la cara puro guantes recibe y para ganar ya no sabe qué hacer usa sus últimos recursos en un esfuerzo recibe un poco de ayuda del universo lanza todo el poder que tiene sobre su cabeza pero sigue vivo y se lleva una gran sorpresa concha de su madre yerba mala nunca muere ahora están en el horno los va a matar como quiere en una abrir y cerrar de ojos atacado un amigo da su vida para salvarlo mm. Es imparable el monstruo, destruye a su hermano de la infancia en su rostro Crece la furia, crece el odio, hizo mucho daño ahora que se aguanta el demonio Le dice algo a ching que se aleje enseguida, que se llega que vive que interrumpen en su riña Le da un par de piñas, cae ese gil, lo deja que le ve poder al cien para seguir Alienígena, resentido no puede ganar, ni con trampas poderoso se quiere matar Y esta es una parte de un momento glorioso, en ese planeta en ruinas ha salido victorioso Le mandamos flow, flow, le mandamos lírica de otra dimensión Hoy vamos entrando al agujero negro Le mandamos freestyle, andamos en la calle sin fierro yeah. Rimas que vuelco en el cuaderno Las planto en primavera y salen a luz el invierno El poder de la mente se convierte en algo eterno Que invade todo el mundo en el cielo y el infierno Así tranquilos somos los desconocidos Somos los que en el escenario la cantamos en vivo Estilo destructivo que aniquila tu tristeza que golpea con con certeza y te quita lo aburrido. Así es el filo de la espada de palabras que atraviesa tu grandeza si tu humildad no progresa. Es como una estrella que va cayendo desde el espacio y sin venir despacio te revienta la cabeza. Como espectros caminamos dispuestos a ver como radiografía lo que tenés dentro. Atentos a lo que intentes el bloqueo conecto. El poder místico en tu centro va directo. Acá pongo el aviso en tu inspiración. Componiendo el viento por el túnel sobre el micrófono. Como espectro aparezco en tu imagen creando un portal al más allá de la explosión para que entres en estado de emoción, aumentamos tu adrenalina en esta canción, causando un temblor que sacude la nación. Mientras que las hadas te quieren llevar a otra estación. Y acá no hay mucha difusión, empresarios al final son esclavos de su ilusión. Algunos meten pasión, otros bancan la presión. Acá tratamos de sobrevivir en esta prisión. Meditando en el cielo estoy volando, metiéndome en las nubes, aviones voy esquivando. Imprimiendo más velocidad voy a alejando, el aura de mi alma cuando exploto despegando, atravesando el cosmos, siento que me transformo, en alguien con poderes y tampoco me conformo, bancando la máxima temperatura en el horno, congelo el infierno cuando en vida lo soporto. Como Shaolin, no conocemos límites Espero que cuando caigan los cometas Vos te quites para que no te den de lleno En el medio del cráneo Y no seas espectador del código adversario Barrio natural, sonido, plaza, la paz Un poco de fría a la tarde La rimamos a diario Vamos siempre armando la frase, mejorando Estamos todo el día tratando de superarnos Para salir flotando la roca, elevarla Entrenamiento diario, chamullando con la barca Usando la teletransportación en todo dos lados prácticamente avanzando y mejorando con la parla mandándole fluido místico mortal en esta realidad llevándola hasta el fin vamos como un sonido sónico que navega por debajo del agua como nada un delfín ponele swing aléjate del perfil practica para ser más rápido que este gran misil sin que te manejen como un líder en la pista la gloria no se gana solo posando en revistas mm. Viendo arriba del agua, salpico mi energía, el ácido arruina el paraguas Se espantan las bestias, satélites detectan el brillo que genera la potencia de mi aura El brillo de mi aura El brillo de mi aura I son serpientes venenosas las que te dicen que te van a pagar y luego no lo hacen son horribles mariposas del demonio las que te hacen laburar por dos pesos aunque te canses te hacen laburar en negro te hacen laburar en blanco te hacen un alto descuento y no te alcanza el quizado termina la quincena el 15 de noviembre y recién te la pagan el 20 de diciembre Trabajas como un condenado solamente para llevarle un poco de dinero a tu familia Y tus patrones son tan ratas que no largan ni un centavo para compensar el trabajo que hacías Ahí dejamos nuestra vida, tanto talento al pedo Sin tener a ningún título que cumpla nuestros sueños Ahí dejamos una meta que se perdió en el tiempo Tal vez un futuro distinto por un pobre sustento Esclavos del destino para no ser unos vagos Esclavos del destino manteniendo una familia Esclavos del destino para no sufrir de hambre Esclavos del destino para no robarle a nadie Tienen que compensar el esfuerzo más duro que estamos haciendo no se hagan los boludos porque se van a arrepentir cuando nos estemos enfureciendo Pueden rescatarse que yo soy alguien tranquilo Pueden rescatarse que no hablo con los tiros Pero al pagarnos miseria solo de eso dense cuenta que me gustaría clavarles mi sable en el ombligo callos en nuestras manos no renuevan guantes Sangre y no hay un botiquín a nuestro alcance trones humildes nunca encontraba por todas sus patas entre ellos se mataban cuando se darán cuenta quién es el que suda transpiras la camiseta y ni siquiera te saludan pasas largas horas en la empresa tarde y noche pasan por tu lado y no te reconocen trabajas en un nido de rata y te enfermas te quedas en camas aunque no quieras faltar a la semana pudiste recuperarte Cuando vos volviste dicen dale te atrasaste En vez de preguntarte cómo te sentís En vez de animarte para así poder seguir Trabajando tranquilo sin ponerte a pensar En que su cara de gordo todo el día te va a seguir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 Disculpa, pero tenemos que reemplazarte 50 años acá, pero tienes que largarte Te hacen la cabeza para que vos renuncies Así es menos la indemnización Ni te calles, se quejan y se quejan Que hay menos producción Un patrón inteligente, pagaría mejor Te cagan con la plata, solo saben dar migajas Y por no perder el laburo, a veces no hacemos nada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 al barrio yeah. solo con Flow. empiezo con el super fin de sentir la imagen que llega mientras aumento el key. voy para la calle comenzando a rimar las cosas del barrio que no paro de observar under es el significado de un universo social señalado por los pilares gigantes donde dicen que en ese punto del mapa vos te matan volándote la tapa y todos se esconden under es todo lo que me incentiva que me inspira que me anima para crear mis poesías donde expreso lo que pasa día a día cuando la sociedad alta a la baja discrimina, hey. Hey. es donde familias sufren por la injusticia, hey. es donde el inocente maltrata a la policía. Hey donde algunos tienen un triste final y otros se sacrifican por un progresar van flasheando yeah. ritmos naturales van flashando. ese momento fue un golpe que me despertó como los relojos pensadores rimadores que estamos en contra de todo lo que es antinación yeah, anti marginación vamos cayendo más abajo con esta explosión este sistema choto es lo que te quiere hundir para que sean pocos los que tengan buen existir haciendo rap Yeah. Entro con steel, fluido galáctico rodea mi perfil Sabiendo que el senado no se aguanta el misil Aprovecho el momento y disparo este proyectil Que sale con verdad, que sale con esta rima Parece que de las promesas que hicieron se olvidan Todavía se ve la malaria en esta vida Y el municipio en vez de ayudarte discrimina Que mires a estos lados, te pido guachín No des vueltas la vista si vivís en Argentina. Ya en esta calle voy cruzando mil skins se refleja este pueblo en ring Ah, tengo bajo la manga después que le dan al RAN quedan de la tanga les piden monedas a gente de tragedia el tipo que los mira con cheto corte careta y el otro Gil que vive en otro planeta piensa combatir la pobreza con bicicletas Parece que es un problema familiar Su primo es intendente y pierde plata en bulevar. Están tres años para la plaza arreglar Lo único que le importa es en la fachada gastar Que gasten en viviendas, bajen el pan, Que levanten colegios, mantengan el hospital no paro de observar lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la ciudad. Llega el fin de semana, termina el día laboral. Y me cuelgo pensando en mi vómito social. En mi vómito social. No paro de observar lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la ciudad. Llega el fin de semana, termina el día laboral. Y me cuelgo pensando en mi vómito social. En mi vómito social. Yeah. En mi vómito social. Natural Barrio Clan. Yeah. Natural Barrio Clan. ¿Qué? Yeah. Yeah, yeah. yeah. En, en Motoflow flow. Moto Yeah. Ah, el poder, uno, dos, tres, cinco, va. Haciendo impacto, sonido místico recalco natural al barrio entra en la voz del pueblo en este acto Alto tema que sale cuando nos están amenazando Cheto que ni saben lo es que se estar improvisando En eh, la madrugada de una plaza del barrio Con el frío del rocío que va pegando Y en lo mejor de las rondas El cana sale de la sombra si te corta el mambo Estos gatos solo hablan sin saber el que son mejores y si empezaron recién No se rescatan no duro que pasarla en la calle Donde está la gente que no tiene ni para comer eh, Donde la droga te consume todo el día Donde cada vez más hay chicos sin familia todos a los obreros se les hace una rutina Trabajar por la miseria que les pagan en la vida medida de rap, exageradamente supernativo de verdad, uso mi consciente Mente maléfica me sale de repente Veo que mi enseñanza es suficiente Siento que se eleva mi cine este presente Para con rap ayudar a la gente No como la porquería de raperos de barrio privado Que no sabe que mi rima está en su frente Quería que la oreja tapada como un retrete Llega al doble y lo someta a correr como un jinete No rapeo por billetes normal que es este profete la rima Así que recete lo mejor para un banquete Y lo hago concreto, con ¿Sí? billetes no hay sorbete Jugamos al mete gol y hacemos ¿Sí? gol sin usar molinete ¿Sí? En nuestro error rapear y volar como barrilete Y si no te gusta el tema fue, ponete el bonete El coche esquilete, el fusil te manda a gabinete El varón y al agua así, ¿Sí? me tira ¿Sí? con sorete que seguir rapeando, promete Y ahora me trae el huete que el mandril Trajo banana pa' cojete Rete, rete, mi esto vivo Entendés que ese ataque de rap y un masivo fácil, así ha sido corrosivo Te mata, catarrate, tu tipo. Te lo digo, voy con mis amigos, quemando Palabras que nunca se han dicho y ahí te digo, entender guachina si es que sigo rapeando y dejando mi texto que es instructivo para todo lo que se hace en polentas Yo tengo la chispa que me representa, no materialista tampoco aparenta. Mándale la pista, esto la arrepienta. El rap acá se muestra, no miento, el talento que a tu entrenamiento con rival lo secuestra, al el rap sale con ganas, Equipo en el tren mientras la gota de lluvia me mira por la ventana. Mi lírica combina, escucha mina, mi nación, domina en la pista y la cima. Corran pensamientos de mierda, mi Loca, y si la luz se corta, no importa, mi ritmo ilumina, solo que Tope se asoma, me quieren atacar, este timbel lo tomo, un par de rima, ya toca su flow queda en goma, quieren representar a Argentina rapeando en otro idioma, Malasia, voy a Vaya, por allá, vaya bien por allá, vaya bien por allá Natural Barrio quiero Liso, quiero liso. La música no se tapa, acá ponemos la avalancha de palabras de Teylander, este pero no se estancan. Yeah. la rima mostranca, la música no se tapa. Acá ponemos la avalancha de palabras de el Rappers no se estancan Acá ponemos el ritmo, acá ponemos el rap Acá somos los que vinieron a representar Aquel que está en la lucha, aquel que no se cansa y anticorrupta que al político descansa Y yeah. Vamos a lo que no encaja, empresario caga, el país lo descubren se raja Te prestan 5 mil pesos para arreglar la casa, si no devuelves 28 el sueldo te embargan Vamos renegando, vamos aguantando, vamos aguantando y con uno despegando Volando, flotando, embrollos arreglando, bancando situaciones, problemas solucionando Original, ponemos la calidad, también describimos cosas que pasan en la ciudad Entramos en conflicto con el problema social, donde los de clase alta te quieren esclavizar Esto es lo que suena, esto es lo que está Esto es lo que hacemos cuando vamos a la paz Nos cagamos de risa, nos ponemos a improvisar Escuchando viejos temas, escuchando al mexicano Ponemos el estilo, estilo de barrio con vino, flash con tecto donde la fase le pega directo, va con el viento en el camino que te lleva a la cima, donde ya arriba vos te meditas para poder estar sin la tecnología y con todos los cables ya desconectar la mente. Charlemos un poco con la gente, estilo tranquilo de barrio acá el rap se siente, sin metralleta, rap anticareta, este rap es callejero y nos de un par de tetas. Y... A las 5 me despierto, salvo a la madrugada todo oscuro y en silencio Mientras que pedaleo hasta el laburo comienzo con la primera improvisación del día en el tiempo mm, El ritmo sale de adentro, no sale de un selfie fijo de lo que tengo puesto Por un mundo más bueno es por lo que yo peleo Un rapero no solamente es bueno en un video yeah, yeah, yeah. Que me llevas hasta las nubes, va más fuerte Los rayos no me alcanzan, los equivoco con la mente No las pintamos de mafioso, el rap acá se siente Mucha gente miente, dicen que son de Lander Y todos esos mentirosos en un punto se expanden Rescártense, que estamos en Buenos Aires, no se hagan los cumbia ninja, no vendan nuestro arte mm. Tablero, donde ponemos la estrategia cuando hackeamos primero Es el que te prende fuego si te colgas fuera de las sombras Cuando viajas en el sendero de las tinieblas donde a cualquiera que pasa en estas tierras, las piernas le tiemblan. Entremos en el bosque, agarremos la riendas, saquemos la espada, que la piedra no se quiebra. Si oportunidades se pierden en el tiempo, vivamos la vida y meditemos en el templo. Sigamos derecho, no borremos ese texto, no dejes que el golpe deja tu pecho directo. La traición de un amigo se perdona en esto, a dar oportunidades hay que estar dispuesto, porque si hay poder hay que que saber usarlo, dale más fuerza, no hay que rebajarlo, tu único destino es el camino que tomes, la realidad final está en todas tus decisiones, Tene paciencia, la idea no abandones, tantos pensamientos te llevan a predicciones, no pierdas la esperanza, nunca te detengas, tienes que frenar el peso, venga como venga, Aceptar que sos un ser humano, y ya hay errores que cometen los hermanos. G Vamos entrando en el laberinto del viaje astral. G el pensamiento no se mueve, la esencia es inmortal. G A 10.000 metros del suelo nos podemos elevar. G mil pasos sin la meta podemos alcanzar Esto es bien real de los siglos 21 Esto es bien real de los siglos 21 Esto es bien real de los siglos 21 No dono mis pulmones porque no sirve ninguno Pero si no estoy lleven todo de mi cuerpo No dejen que se pudra solo porque estoy muerto Mi alma va a estar en mis temas y mis cuadernos mis carcajadas quedan quedarán en mente sin recuerdos. La idea es llegar, al final estar feliz sin importar la plata por acciones de raíz Sonreír al cielo aunque el día sea gris No cuelgues con eso que se te escapa la perdiz ¿Qué pasó, guachin chin? Si le mando al fin, fin, va a ser piola con son disparando el misil, te mandamos este estilo super pionico con swing, flow de la lírica, super Saiyajin. Y vamos entrando en el laberinto del viaje astral el pensamiento no se muere, la esencia es inmortal. Ante yeah. mil metros del suelo nos podemos elevar. Yeah. 200 mil pasos sin la meta podemos alcanzar. De mierda, abrí la puerta, andate al mundo donde te despierta la forma de unificarte con el ritmo. Son de la lírica, estás en el abismo. Mándate al fin, a tu tipo y ponele swing Si quieres volar a horas alto que corre guachín Mándale mecha, prendete esa flecha Que sale desde el arco y va por dimensión estrecha Entra con estilo loco en la cosecha Centra con la energía que desecha Pone las manos en la tierra que suenan Tu alma y tu mente cuando se elevan Gira, gira como un trompo más Para saber hasta dónde es el espíritu te da Atentos hay que estar a la hora de saltar Y en la mitad del giro continuar tranquilo no te pases de vuelta Gira para ver si tu poder aumenta La gana que le pongas a tu vida representa Y verás como da poco el ki se muestra Mándale flash que salga natural Corre un poco más rápido, métete al portal Vamos llegando hasta la estrella, no vamos a bajar Hasta llegar a otra galaxia, no vamos a parar que sea fuerte, seguirle mandando, trata de no ser normal como un ser humano, Hacerte el más fuerte de este mundo inmenso, en, entrenamientos en todo el universo, descansa un poco, seguí entrenando, siempre hay alguien más fuerte y te come el mambo. resistencia gana, la fuerza impacta, la luz en la pirámide pega y refracta, hace la corta, levate como cohete, que no te frene nadie que se queme el que se mete, entre los meteoritos que navegan, el cuerpo sé que se pone a transpirar cuando juega, vamos subiendo, nivel componiendo, vamos aterrizando, nunca cayendo, le pone tenemos fuerza aunque no haya talento nunca nos vamos a alcanzar de hacer el intento entro en la ronda biónica con mi ritmo cómica yeah. aprendo armónica practicando notas en una criolla combino frases hasta Atapó. cuando rasco la olla yeah. así tranquilo voy saltando de bola en rama como un ninja estoy equipando kunai, esquivando shurikenes, el espíritu de lucha todo el tiempo va a crecer yeah. Mundo consumido por la historia de la humanidad Guerras que dejaron muchos traumas de verdad Cuando llegará la melodía donde pongas una rima cable de tiempos de paz Vamos para arriba, evolucionemos más No nos conformemos con tan solo caminar Aunque todo esté podrido, se que hay esperanza Porque es lo que abarca para todo mejorar Hey, hey, hey, dejemos todo esto Dejemos de fabricar las armas para el resto. Empecemos a pensar en que se arruina este mundo donde tu bomba nuclear no deja la peste. Todavía hay niños con AK-47 en vez de un juguete que le haga brillar la mente. Parece que el tipo de ese país se divierte al ver a su pueblo con balas buscar la muerte. Yeah vamos mirando en la ciudad que hermanos contra hermanos tienen guerra sin parar lamentos en la calle los que mueren son los mismos personas inocentes prisioneras del cinismo uno ataca a otro por culpa de su egoísmo destrucción es parte de su profesionalismo iglesias mataban defendiendo su ocultismo y al mismo tiempo iba creciendo más el racismo y yeah. es el arte de no verse como espectros aunque vistan elegantes escaparte ya no podes de este sistema que quiere hipnotizarte ¿eh? Para que poseas una marioneta más y te estanques en la evolución universal Para que no te des cuenta que podes cambiar y no ser parte de este problema abismal Y yeah. siguen sonando las balas en los cráneos mientras las sirenas van pasando ¿Qué está pasando con este lugar? Nadie es capaz de poner fin a este dilema mundial Violencia en cada rincón Rincón de oscuridad que tapa cada nación Pierden no ser amado ya sacan el cañón venganza consigue infinita repercusión atentan para ver quién trafica más en los barrios la droga de los pobres que consume el vecindario pocos son los que ven que el camino está claro a no negociar con el veneno de los narcos que están descansando en su barcos juntando plata marcada con la sangre del ser humano dinero pisa más pocos quieren ayudar muchos pagan para ver en la ruina de la ciudad Siempre hay esperanza, aunque la tragedia del planeta no descansa, aunque observemos la miseria que avanza, una pica de buenas acciones siempre alcanzan, buenas intenciones porque siempre hay esperanza, aunque la tragedia del planeta no descansa, aunque observemos la miseria que avanza, una pica de buenas acciones siempre alcanzan, buenas intenciones. Yeah.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 Ya voy a escribir mañana Le respondo, seguro que sí Si tienes algo para contarme, siéntate ahí Bueno, tómatelo con calma De aquel que está marcado siempre me llevo su alma De una forma u otra me las tengo que llevar Aunque sea por arma o por muerte natural Nadie se salva, así soy Me llevo al bueno al malo, también me llevo al traidor Aunque sea un niño, no tengo compasión Aunque sea temprano, lo llevo para el cajón pero hay algo que me está sorprendiendo Acciones del humano que me llenan de lamento Miento, resulta ser odio lo que siento El ser humano en este mundo es pérdida de tiempo Si yo no fui quien inventó la comba atómica Ni el que mató a judíos por sus razones ilógicas No soy el que viola a una chica y la arruina Solo llevo tu alma cuando tu juego termina Yo no inventé la cocaína Tampoco soy el mojo que termina robando en una esquina No soy el que golpea a una jubilada en su casa Para quitarle su dinero y todo sus Yo no soy quien abusa de esa autoridad Como la policía que molesta al inocente Que entienden que por tener automática y una placa Pueden humillar dejar delante de la gente Yo no hago que sus hijos estén pasando hambre Para después mandarlos a sufrir en las calles Después cuando sus hijos vuelven con plata en la noche Los mandan hasta el choco para que un vino les compren La muerte está en mi casa y todo me está contando De todo lo que pasa me estoy comiendo al mambo Aunque sea del lado oscuro su trabajo a la la humana no se parece a un carajo Pasa que a veces las apariencias engañan Pensaste que era el malo el que llevaba la guadaña La muerte en este mundo solo cumple su rol No pensaste que el demonio puede ser que seas vos a ver vieja, seguí contando métodos Que parece que el mono se convierte en tu psicólogo Es lógico que sientas odio por esos maléficos Que se merecen un castigo por dañar al prójimo lo no sigo contándote lo que hay en mi mente Vi como religiones mienten a la gente Tantas veces tuve que llevarme a oscuras que... Fueron peor que supuesto Lucifer Obispos se engañan, se corrompen por el ocultismo Pastores de estampan con el nombre de Jesucristo He visto como a muchos lavan su cabeza Mientras rezan en la pieza los dejas y sus riquezas Soy la muerte y a cualquiera de este mundo Tengo que llevar aunque tenga bondad Gente les digo suerte porque el día que se mueran Se darán cuenta que eran pura basura mortal La muerte está en mi casa y todo me está contando De todo lo que pasa me estoy comiendo alto mambo Aunque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 Demoniado Caminando entre las sombras, solo quiere tomar venganza. Los dioses lo abandonaron en el momento que miraron cuando los reyes a todo su pueblo los incineraron. Debe haber sido doloroso ver desde lejos el humo de los ranchos cuando acá se está volviendo. Desesperantes es acercarte para ver si tu familia está viva y encontras a todos muertos. Solo está pensando en la sangre, la furia tiene las retinas, un locura está que arde. Se sube a su corcel, carga la espada en su espalda, sabiendo que ya nadie de su pueblo lo respalda. Te dirige al reino de la farsa Donde parecen buenos y te quitan la esperanza No tiene un plan para poder penetrar El castillo de los reyes que tiene que aniquilar Para que se acabe el mal, para mejorar el mundo Y que dejen de hacer sufrir al que está moribundo Tiene que esquivar a los vigías de las torres Mientras que bestias los persiguen por su vida corre Escapa no para, saca su flecha y dispara Para arriba en donde se encuentran los vigilantes Es llega la punta, otros derriba Es astuto se escurre y va matando más contrincantes llega al castillo es de noche está puro de tanta furia ya comenzas a ver el futuro alguien lo quiere matar por sorpresa lo desarma corazón está en llamas tu mente va con calma desarma a tres mata veinte y a cinco caen generales capitanes van a limbo reyes asustados que suplican por su arma la venganza ganó ahora acá nadie se salva that Visito a mi abuela y recuerdo la infancia La memoria vuela, se pierde en la galaxia Acá en viejos barrios golpea la nostalgia Donde en la escondida jugaba en esa cuadra y yeah, La vieja trabajaba, no me podía cuidar Por eso me pasaba el día en casa de mis tías Nos cagábamos de frío durmiendo en un local No me faltaba el pan panel, vieja nunca se rendía Fuera, hasta el cielo es el recuerdo de una época pasada Basada en pobreza y fuego, mierda había que alejar al miedo, convertirlo en bronca y fuerza al caminar en el infierno. Vuela, hasta el cielo es el recuerdo de una época pasada, basada en pobreza y fuego. Mierda, había que alejar al miedo, convertirlo en bronca y fuerza al caminar en el infierno. Enganchados de la luz, enganchados hasta del cable, los grandes se la rebuscaban para que no pasemos hambre. Los viejos no daban más, les faltaba mucho el power. Y nosotros en el carro buscábamos algo que ande, jugando a las pelotas en el baldío de...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 al caminar en el infierno no. En el pasillo cercano el tranza era tiroteado no. y escuchábamos el sonido a muerte que iba pasando no. Justo en esa época se escuchaba en el barrio self no. Hill Beastie Boys, el rap se estaba acercando N.W.A. No. en cassette escuchando El sindicato y Control te iban pegando Después en otros lados con el rafa fui despegando Gracias al chino mi sencilla encontré al natural barrio Vuela, hasta el cielo es el recuerdo De una época pasada basada en pobreza y suerte